Todos tenemos desarrollados los sentidos desde niños y desde niños empezamos a probar, a mojarte, a oler, a, a recordar ¿no? ciertos aromas y sabores que te gustan y que hace que las comidas sean atractivas. Entonces, en este sentido, ya siendo más grande y adulta, encontré que mis sentidos pues tenían mayor percepción, si ponía atención en el olfato y en el gusto. Entonces empecé a comer más con la nariz, empecé a oler todo y a compararlo con, con, con los destilados y ver de dónde provenía este aroma que me recordara algo, ¿no? Indagar de dónde viene tal o cual cosa. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque entre más conoces, tus neuronas se conectan más y generan más inteligencia, más retención, más conocimiento. Generarte memorias y recuerdos a partir de de tus propias historias, ¿no? de tus vivencias, y eso lo enriquece más porque no a todas las personas les dan los mismos sabores y eso lo hace universal en cuanto al tema orgánico. ¿no? Pues lo que tiene es que son 210 especies de agaves que están desde el sur de Estados Unidos hasta Venezuela. México posee el 75% de estas plantas, de las cuales casi 65 de ellas son destilables, entonces tienes un espectro de aromas y sabores bastante amplio y además México posee ese gran regalo, ¿no? de la propia naturaleza a este territorio donde el agave pues es el rey, ¿no? Yo creo que en lugar de que el escudo nacional fuera un nopal, debería de ser un maguey, ¿no? Porque está en todos lados y el nopal no. Símbolo también de la nación, ¿no? Porque aparte México quiere decir ombligo del maguey, no es ombligo de la luna. Etimológicamente en el idioma náhuatl quiere decir, ombligo del maguey. Entonces, la planta tiene todo un contexto histórico y además tiene muchísimos usos, no nada más son destilados, no son solo el fermentado de pulque. La vida es, párate porque naciste para morir, porque no vas a ser infinito. Pero el mezcal y los destilados te quitan esa infinita sed de pensar en la muerte. Entonces te dan vida.